Tiene casa sola y conmigo quieres jugar La calentura mi mente le dijo dónde iba a ah, Ya no me recuerdes de tu amor Fueron mis palabras cuando le empecé a dar ah. Ya no me recuerdes de tu amor Tengo en la mente por Nueva York Pensando en todo lo que pasó Porque tú eres una por dos Ya no me recuerdes de tu amor Una por dos Tengo una por New Way Y otra por el Gron Una novia por Dubai Y una baby de Japón Pero, pero yo no estoy para darte amor Si tú fuiste la que traicionó Mejor quédate soltera Aunque conmigo te llamas por bona y rompíamos la cuarentena Estaba metió en un ritmo, está bueno En la calle. Es que más te he condenado, condenado, condenado. Mucho tiempo ha pasado. Ha, pasado, ha pasado Te quiero por mi lado, por mi lado, por mi lado. A tus mías me he tirao No y me recuerdes son. de tu amor Tengo en la mente por Nueva York Pensando en todo lo que pasó Porque tú eres una por dos Ya no me recuerdes de tu amor la Para verse con su ex porque está tóxica Quiere tenerlo para hacer un par de cositas Ella está una y ella sabe que está bonita Quiere un palo se ha junto con Tori mayor y Valencia con un cuerpo de modelo Sus padres no la quieren, su papá me tiene celo Por mi guille de cantante y en el cuello quiero hielo De tú encima mío y en la boda quieres verlo por ley Que jugaste con mi corazón fake Tu cintura en la comida como Ya no me recuerdes de tu amor Tengo la mente por Nueva York Pensando en todo lo que pasó Porque tú eres un por Ya no me recuerdes de tu amor Tengo la mente por Nueva York Pensando en todo lo que pasó Porque tú eres un por Yeah, yeah, yeah. Mírala en el...